Llegamos a Tailandia y vinimos a visitar el Batarun, uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa Templo de la Aurora o Templo del Amanecer y es uno de los templos más visitados y famosos de Tailandia. Si viajas al país vas a encontrar un sinfín de templos, pero seguramente ninguno tan importante e impresionante como este, el Batarun, ubicado en la orilla oeste del río Chao Phraya. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia y después de un viajecito por el Chao Phraya River llegamos a Batarun, uno de los templos más importantes de Tailandia, con más de 300 años de historia. Tenemos acá el ticket, así que nos vamos para adentro y vemos qué este tenemos. Con 82 metros de altura, la torre central, conocida como Prang, es la más alta de todo Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda los templos de Camboya, aunque simboliza el monte Meru de la mitología hindú. En las esquinas del templo se sitúan cuatro Prangs de menor altura, señalando cada uno de los puntos cardinales. Todas las torres del Batarun están decoradas con porcelana china. Tiene conchas marinas y trozos de porcelana que anteriormente habían sido utilizados como lastre por barcos que llegaban a Bangkok desde China. El templo Batarun fue construido en la época en la que Ayutthaya era la antigua capital de Tailandia y se conocía originalmente como Bat Makok, Templo de la Oliva. En la época siguiente, siendo Tomburi la capital, el rey Taksin cambió su nombre a Bat Chaeng. Como dato importante, cabe decir que en el templo estuvo situado el Buda de Esmeralda durante un breve espacio de tiempo, traído desde Vientiane, la capital de Laos, antes de que se trasladara al Bat Prakaew que literalmente significa templo de Buda de Esmeralda y esto ocurrió en 1784 hoy ese Buda de Esmeralda se conserva en el palacio real posteriormente el rey Rama II volvió a cambiar su nombre llamándolo Bat Arunrachataram esta vez lo que hizo fue restaurarlo y ampliar el prank central su trabajo fue terminado por el rey Rama III y luego fue Rama IV quien le dio el nombre que tiene actualmente Bat Arunrachavararam Finalmente fue Rama V quien lo eligió como templo real durante su reinado. 100 baht. A ver si podemos comprarla por 150 con un pantalón. Ma'am? ¿Tienes...? Ah, ok, Lona. ¿Cómo ¿Cómo te llamas? es you have? you have pants? no? yeah, you do ah, okay okay yeah, uh, i have you <laughs> sorry okay cap yeah uh, what's the, the the best price you can give me for that? would you do 80 baht? M100 I extra large, it's, I give you $100 It's not the it's same price? Not the same, because it's a big size, so I give oh. <laughs> But I give you $100 okay. I'm extra large, but I don't want okay. But okay, I give you $100 Cheap price, it's 100 yeah. Me dice que es más cara que la M, extra. porque es XL Okay Okay, I have $100 vamos a pensar, and what's the price for this one? 180, this 180 180, oh, ok 180. no, este es 180, 180. pero lo vimos por 100 nosotros 180. ok, kapun kap bueno, ya me la agarro uh, no, we will take the t-shirt for now, thank you ma'am bueno, se la vamos a comprar por 100 baht ok ma'am, kapun kap, have a good day thank you, bye bye good luck Thank you hombre. ¡Kapun cap. Bueno, ahí nos compramos la remera esta XL Queríamos negociarla un poco, pero bueno, ya la habían vuelto Nos hizo bien el, el negocio, así que espero que, que no se que Queda bueno, el modelo está bueno Así que ahora cuando salgamos del templo, como no podemos tener musculosa la, Nos la vamos a poner porque la verdad que hace bastante calor Así que seguimos el recorrido, gente a veces se suele cometer el error de creer que el templo es solo su prank central y no es así A pocos metros tenemos la entrada a la famosa sala de oración con la presencia de dos estatuas imponentes de los yakshas, los guardianes del santuario Realmente este lugar es imperdible Tampoco pueden dejar de apreciar el templo principal ya que es la parte más sagrada del Batarun Los pasillos con las estatuas de Buda son algo realmente increíble y que vale la pena como así también el interior, donde encontrarán la imagen del Buda Niramit y a gente local que se acerca para hacer sus oraciones. El horario para visitar el templo es de 8 a 5 y media de la tarde y el precio es de 100 baht, un poquito menos de 3 dólares. Chinatown y kaosan Road quedan muy cerca por si quieren ir a cenar o tomar algo y también otros templos que no pueden dejar de ver en Bangkok. Pero eso lo dejamos para un nuevo video del canal. Bueno, gente, así llegamos al, al final del video. Acá en Batarun, la verdad que impresionante, no se lo pueden perder si están en Bangkok, sí o sí tienen que hacer la parada acá. Nosotros ahora vamos a cruzar con un ferry, nos vamos al otro lado de la ciudad y nos vemos en, en algún otro video pronto ya sea en algún templo, en las calles de Bangkok, en algún free market pero seguro, acá en Bangkok, Tailandia